Los experimentos con plantas ya se han llevado a cabo en los años 1880 a 1900. Los resultados fueron espectaculares. Las eh, plantas crecían eh, a lo bestia. Crecían en un porcentaje desmedido de lo que las personas podían haber visto alguna vez en su vida. Los frutos llegaron a pesar 50 kilos, 70 kilos. Y bueno, y durante un año que le hacían la terapia al terreno... Luego veían que el año siguiente, por más que no le hagan la terapia, las plantas seguían creciendo a lo bestia. Bueno, ¿de qué se trata esto? Eh, el equipo de ondas escalares eh, tiene un polo radiante que es el que podemos ver ahí en la figura. Es el que está en alto, como una antena. Bueno, y eso se pasa con un alambre de aluminio barato, esos que son muy baratos el alambre de aluminio, por encima de las cabezas. ¿Viste? Vos tenés tu huerta, tu plantación y le pasas alambres... Y el otro lado lo agarras con un poste. Bueno, cuanto más alambres le pongas, más energía vas a tener. Porque el equipo de ondas escalares, al producir neutrinos, eh, también genera una tracción sobre los neutrinos de la Tierra. Y es así que cuanto más eh, extenso sea la, tu alambre, más energía vas a estar juntando. Bueno, ¿qué pasa? La energía radiante va a generar como unos caminitos hacia el piso esos caminitos van a estar sanitizando el piso de tu huerta. Por lo tanto, al matar los ácaros, las plantas van a obtener un grado de vitalización, del cual nunca habían tenido, por más pesticida que vos le eches o lo que hagas. Bueno, el tema de matar los ácaros es muy importante, hace que la planta se vuelva nativa, hace que las plantas, eh, si estaban... Eh, Echándose los machos se vuelvan hembras La energía negativa, los neutrinos que genera el colector de neutrinos Que es el equipo de ondas escalares Hace que la producción horticultora eh, sea de sobreabundancia Así que bueno, tiene muchos más usos prácticos Pero que ya los voy a estar comentando Por ahora nomás te dejo dicho que esto Esto se prende a la tarde, se deja prendido por la noche Y al amanecer se apaga o sea que viene a suplantar un poco la energía del sol. Te mando un abrazo.